Los juegos lúdicos, los juegos inteligentes, los juegos cognitivos son un elemento preventivo para el deterioro cognitivo en personas mayores, incluso en las personas no tan mayores, tanto cuando aparece un inicio de una demencia cuando somos mayores El mantener al cerebro activo a través de juegos a la vez pueden ser divertidos nos pueden motivar hacia el interés en el cálculo en el lenguaje o en otras áreas se convierten en elementos muy motivadores para personas mayores y para pacientes por lo tanto la prevención es un factor que estos juegos contribuyen a mejorar por lo tanto los utilizamos como herramienta terapéutica en los centros y los recomendamos para aquellas personas que en sus domicilios también decidan trabajar en esa prevención.